Que el Partido Socialista pone por delante los intereses y las necesidades de los territorios que sus siglas es lo que hoy ha querido decir el secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara, Pablo Bellido. Ha abordado el tema del que venimos hablando a lo largo de los últimos días, la reducción de frecuencias en los transportes, en el tren, en la zona de Sigüenza y en el autobús en toda la comarca de Sierra. Ministra, un problema el de el autobús este último que sí ha sido solucionado. Un cierre de filas total en administraciones de todo rango y condición para defender el transporte público en las zonas más despobladas. Es lo que ha querido simbolizar el secretario general del PSOE en la provincia, Pablo Bellido, quien ha querido hacer hincapié en que desde el momento en el que el alcalde de Molina supo que tras la crisis del coronavirus no se iba a restablecer su servicio de autobús, se puso a trabajar todo el partido para presionar... ...y lograr lo que ya les hemos contado hace unos días... ...las líneas de autobuses se reactivan. No se ha parado de trabajar conjuntamente... ...para satisfacer esta, este requerimiento... ...de la sociedad de Molina y de su alcalde... ...y hoy ya podemos garantizar que el lunes regresaremos... ...paulatinamente a la normalidad, eh, en varias fases, el, el alcalde ahora lo explicará mejor, y eh, los vecinos y vecinas de Molina van a tener garantizado este servicio público... ...que les acerca a otros servicios públicos... ...que no se pueden prestar en Molina... ...pero que se prestan en la capital. El alcalde de Molina, Francisco Javier Montes... ...asegura que los problemas con la empresa... ...vienen de lejos... ...y que el autobús de ida y vuelta viernes y domingo... ...no era suficiente para toda la comarca... ...por lo que agradece a todos los estamentos... ...su implicación para resolver el problema. Era un, era un servicio muy básico que teníamos que tener... ...porque hay mucha gente de Molina de Aragón que empezando las especialidades de, de, de aquí del Hospital de Guadalajara al venir, eh, había mucha gente que tenía que que no tenía que la, eh, suspender la cita. de acuerdo? Lo hemos conseguido, el día 6 empieza un autobús diario, que es el servicio mínimo que nosotros queremos tener para la gente que pueda desplazarse al Hospital de Guadalajara y el día 13 seguramente tendremos los dos eh, autobuses que teníamos diarios. ...lo que queda todavía en el aire es que se restablezcan los trenes... ...que no solo comunican Sigüenza con Guadalajara... ...sino también a otros municipios como Jadraque o Cogolludo... ...el alcalde de Jadraque y diputado provincial Héctor Gregorio... ...igual que su homólogo Molinés... ...también ha agradecido el trabajo de sus compañeros de partido... ...en la defensa de un servicio básico para todos los pueblos... ...a diario y en fin de semana. Eh, la supresión ha sido eh, de, varios de varios trenes eh, a lo largo del fin de semana... ...y sobre todo lo más importante es ese servicio entrediario ...en la cual ha sido eliminado el primer tren de la mañana... y ...el último de la noche... ...este servicio es fundamental en la cual eh, utilizaban... Eh, ...tanto los alumnos que van a estudiar a la capital... ...como los trabajadores que trabajan en Guadalajara o Alcalá de Henares... ...y también los que se desplazan para los servicios médicos en el hospital... ...el, el primer tren que ahora tenemos eh, ya no llega a tiempo... En este sentido, el PSOE, asegura Pablo Bellido, no va a parar hasta convencer a Pedro Sánchez para que Renfe cambie de opinión, ya que el Gobierno Nacional, dice Bellido, es el primero que se toma en serio el problema de la despoblación y ha de demostrarlo apoyando un criterio de rentabilidad social frente al económico. Nosotros le pedimos al Gobierno que a la hora de hacer una reflexión sobre los servicios que tiene que ir equilibrando por una cuestión de eficiencia económica, ...incorporar el criterio de la sostenibilidad territorial y del reto demográfico, es decir, de la despoblación. Es decir, si estamos diciéndole eh, a la sociedad, a Europa, a, a, a España, que mmm, a la hora de eh, establecer sus políticas eh, plurianuales eh, prioricen le, la lucha contra la despoblación, en coherencia... Si además hemos creado un ministerio de la despoblación, si tenemos una, uh, un comisario de reto demográfico, lo coherente es hacer una discriminación positiva a aquellos lugares donde tienen un mayor, de, de, bueno, pues un mayor problema de despoblación. Por último, el líder de los socialistas, Alcarreños, ha querido dejar claro que su partido siempre pondrá por delante el interés y las necesidades de los vecinos, las siglas de su partido.